Desafíos en épocas de pandemia fueron especialmente las clases virtuales. Porque no estábamos preparados para eso, tanto los padres como los alumnos, también los directivos y los profesores. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que aprender a utilizar la tecnología. Creo que todos los profesores pasamos por un cambio muy grande que fue enseñar virtualmente, no estábamos habituados a eso. Las limitaciones que nosotros encontramos eh, fueron basadas en el virus, no podíamos salir, no podíamos encontrarnos entre compañeros con la profesora no nos podían explicar. En los grupos de padres que teníamos, en, yo siempre fui la, la primera que decía, la que alentaba que esto sea presencial. Las clases online no entendía tan bien las clases, ahora por presencial ya entiendo mejor. Nosotros nos sentimos muy apoyados por la colaboración que tuvimos de Habitat para la Humanidad y el apoyo de UNICEF porque recibimos todos los insumos necesarios para el retorno seguro a clases. En lavatorios, papeles, jabones, alcohol, para poder retornar al aula. La sensación que yo tuve al regresar, la verdad fue impresionante, ya que tuve que empezar desde cero. El proceso que yo hago es irme a lavarme las manos, ponerme jabón, me enjuago, me, me seco, después me pongo alcohol. a mi silla cuando voy a entrar a clases. Sigamos cuidándonos y vacunémonos todos para que podamos volver tranquilos nuevamente a nuestra institución porque el virus aún no termina y tenemos que estar preparados todos.